Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy estoy emocionado porque sí, porque hoy ha arrancado el evento, el super evento tan tan esperado Y vamos a estar haciendo un par de cositas, vamos a estar jugando con el T-55 Thunderbolt Y vamos a estar abriendo un par de cajillas, como verán tengo 8 llaves para jugar con el Waffentracker AUF E110 Pero vamos a arrancar jugando con el T-55 Thunderbolt Así que vamos a meternos ya en la batallita, después abrimos un par de cajitas Este va a ser un video un poquito más largo de lo habitual Como siempre voy a hacer, voy a eh, pausar el video porque hay 7 jugadores en cola Igual, es muy poquito Che, pero no hay nadie para el 110 ¿Y si saco el 110? ¡Uh! interesante Podría pasar Bueno, no importa, sea lo que sea Voy a cortar el video y cuando arranque batalla Ah, ya arrancó No dije nada, listo bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es mi primera batalla. Acabo de prender el juego. Eh, acabo de prender la compu mejor dicho. Y. Nada, me hice un café. Porque todavía estoy un poco dormido ya que ayer cortamos el directo tipo 4 o 5 de la mañana. Y nada, eh, se complica. Queso gamer. Para que me voy a poner los lentes porque si no. shan, medusa, uh, de Tenshi y Horus uh, de ahí para que quieras una cosa Eh, perdón perdón pero es que si no era imposible estaba sí o sí calibrar la, la cámara no quería que moleste la, la visión ahí así que bueno dale ahora sí vamos eh, vamos a ver si podemos ayudar a estos amiguetes para es que también voy a bajar el volumen porque básicamente me está rompiendo los oídos Me apunta bien el corneta. Right on target. Target locked. Vete, es un. Me hizo que el cornetijo de perro. What the fuck, boludo. Mamita, eh, vamos, vamos para allá, vamos para allá. No, no, no, no, se. Jolulu, ven para aquí. No, no, no, no, no, sí. no, no, no, me he no he cambiado, me he a campeón. Pero pero tema tema no, es que Será mejor, tipo, matar a estos chavancitos y. Take this. We them. ¿Qué diferencia hay cuando jugás en SA y en NA? El ping es tremendo, chabón, La diferencia, Penetration. tranquilo, que gamer, tranquilo, estamos aquí para apoyar tus nalgas. Déjenlo al chaboncito, al crack. Después lo matábamos, tranquilo, primero vamos a farmear a esto, brother. Hello. Let's find eh, Me va. Chau, me voy. Me va a que me voy. Me va a que me voy. Estoy Solari. Eh. Soy Liz Solari acá, brother. Tiro No porque se me corta microcortes, no los microcortes de Wargaming no We them. Che, pero qué poquito saca boludo? Bueno, va. Minus one. We'll destroy you with your own weapon. Target locked. Target unlocked. Penetration. Perfecto. worry about. What do you think you are doing? These are my Potencia de fuego, buenísimo. Eso qué es? No sé ni qué es el rayo ese. Pff, sí, Ready ya veo. Es When que soy pollo. Van todos, Ok, vamos, sí vamos. Confío en un equipo random. No sé target, qué estoy haciendo, locked. boludo. ¿no? No sé qué estoy haciendo de mi vida para confiar en un equipo random. Poco al mismo. Y me pega a mí. Me, me, me. Otra vez, amor, boludo. ¿Pero son reproto, bot. No, el Waffen Drive me la pega a mí también. Pero soy un desgraciado, boludo. Soy un desgraciado, chabón. Target acquired. Target unlocked. We damaged Vamos a encontrar target. Esto es para ti. El se me está complicando la live. Penetración. Ready to fire. Vamos a encontrar target. Está recomendable, tío. Lo un hermoso Ese tiger puede dejar de dispararme a mí solamente, bro. Ay, tiene mucho sonido, eh, notificaciones de voz. Está muy fuerte esto, bro. Espero que haya salido bien la partida. Si no, bueno, ya está. Queda así. Eh, pasa que... Estoy muy tocado, bro O sea, estoy a un tiro del chabón boludo, como si fuera Steel Hunter, John. ya me quedé traumado de ayer de Steel Hunter, cuántas horas estuve jugando una banda, boludo, arranqué el directo en Twitch, síganme en Twitch, chicos si les gusta este video, dejen like si te, si te encontrás con la Waffen Tracker de frente, deja like si no, sos pollo No, es que no la veo. Me espotea a mi, boludo. Igual tengo gente atrás, o sea, hacer esto no sería lo más inteligente del mundo, claro. ¡Exactamente, Chi! Eh... A ver, ¿por qué...? Se preguntarán, ¿Cherendo, pero por qué hiciste esa boludez? Bueno, básicamente porque quiero respawnear, quiero salir con toda la vida nuevamente. Para poder ir a buscar a los bots y seguir eh, farmeando ese... Ese junta de energía. Esa junta de energía electricidad, no sé cómo se dice. Bueno, eso, ustedes ya saben. Perdón, porque voy, cal voy calibrando... Lo que pasa es que como saqué tan rápido... O sea, quise que tengan la primicia, que vean cómo es... Que puedan... Un E100... Queda un minuto cincuenta... Eh... Les aviso que no queda mucho tiempo que digamos, brothers... se penetra, boludo Ya están esos apoyo. Un tiro más, chicos Primera jugada, primera victoria, bien ahí boludo, muy buena. Bien jugado en el team, te juro les le, le mandaría un mensaje a cada uno diciéndole bien. Bien jugado, bien jugado. Bueno, para hacer mi primera batalla no estuvo tan mal, fue una victoria. No hice mucho daño, la verdad es que fue bastante escaso el daño, pero... No importa. Lo importante es que se ganó. Eh, ¿Qué nos dieron? 7k y puntuación del equipo. Sí, sí, seguro que terminé si, sí, sí no, no, no hice mucho, repito no hice mucho, son 7k de daño creo que fue el que menos daño hice, sí, exactamente eh, pero bueno, fue mi primera batalla por lo menos llegué a 3, estoy contento que fue una victoria 1185 mm. lo que estoy viendo es que tendrías que estaría bueno tenés que farmear mucho los bots más que ir a buscar al Waffentrager y ponerte a pelear con él como que es medio una boludez ir a buscarlo me parece, bueno vamos a salir al revés no quiero hacer muy, muy largo el video, así que vamos a hacer al revés, dale. Vamos con esto y después abrimos las cajitas. Vamos a mandarle Powerful. Si te gustó el video, chicos, dejen ese like. Suscríbanse al canal, que como siempre les digo, tenemos un 32, un 29, un 28%, más o menos, depende del día, de gente que no está suscripta al channel. Y eso me pone bastante, bastante triste. Eh, así que nada Si quieren verme feliz y contento eh, Nada, ya saben, abajo también tienen los links De donaciones de Paypal y demás Si quieren que abramos cajitas en vivo Que haga apertura de cajitas Juntamos ahí unos buenos dolarcillos En Paypal Y eh, o U, Mercado Pago Si sos argentino, tenés ganas de ayudar por Mercado Pago Os agradeceré, tío Bueno, vamos a ver ¿Qué onda con esto? Esta es la Waffentrager común, ¿ok? La 110 Después, hoy, eh, alrededor de las 14 horas, Argentina más o menos, voy a estar. Eh, para que otra vez el sonido está muy fuerte para mí. Voy a estar jugando seguramente con la 2.10, creo que es, o la 2.20, algo así. Bueno, ya empiezan a aparecer. ¡Uh! Uhhuu, qué rico bebote. What the fuck y eso que es? Lo dejas como con eso lo dejas como medio tonto. recargando así que vamos a buscarlo, vamos a buscarlo que acá no no ven aquí brother ven aquí bebote no te vayas voy a estar jugando con la otra que les va a dar eh, chicos les estaba diciendo que hoy a las 14 horas de Argentina voy a estar jugando con la oh. Con la, con la otra voz central que te da cosas, te da algunas cosillas de más. 12 segundos de recarga tenemos. Pero están de aquel lado, no, no puedo, no puedo es, Sería imposible ir a buscarlo. 44. Pobrecito, Bon Rooster ni, ni se espera que le parezca acá, boludo. ¿Cómo te va, querido? Buenas tardes. ¿Todo bien? Te mando un beso. No, como rebote. ¡Qué mala suerte, chaval! Tienes centinela, te mando un beso, Estima tiro, gracias por el que se acaba de suscribir. Vamos a rescargar. Ahora pegan lindo. Hola. Ven aquí, brother. Ven aquí, brother. No te me escapéis. Ven con el tío Nando, que te quiero dar unos besitos. Beso. No tiene... Elevación de cañón, me estoy dando cuenta eh, Vamos para allá Vamos para allá, ¿qué tal la people? Claro, lo que veo es que con el Woffentrager tenés que ir moviéndote, más o menos cubriendo a tus aliados, a tus sentinelas eh, porque si no ellos inteligentemente se los van a comer se los van a devorar, van a agarrar esa energía y sos pollo suerte tuviste, bro me están disparando de todos los flancos posibles sabidos y por haber duele, eh ¿a no, dónde va ese tiro? por el amor de jesucristo por el amor de Cristo, no, no, no, no, ¡Recarga! Ok. No te quedes quieto, bro. Ah, bueno, está bien. Capaz que quería responder al chavón y... Ya está, ya fue. 12 segundos. Empiezan a doler los tiros. Empiezan a doler una banda. O sea, empiezan a doler mucho. No, que no me da la depresión. Ah, sí que están por allá. Ok. Ahí están. ¿No lo puedo trackear? No. Ah, sí, lo puedo trackear Eh, estos ya Se los comieron No quiero que mueran Me voy a ir con mis enterelas allá No, les queda un minuto y medio para venir a matarme, eh Un minuto 28. Un minuto 21. Me tienen que venir a buscar, Rey. Es aviso. Si no vienen son pollos. Ahora este, lo dejaron más solo que. Thor. Quedó solamente con el Él y el martillo nada más. 8 2 <risa> No, más 30 segundos no Juego, antes que lleguen, te necesito recargar. Necesito recargar antes que lleguen. Pará, pero pará, pará, tranquilo, de bote Qué garrota que tiene, boludo. De esa no te salvas. Vaya. Oh, yeah. Tu angulame tranquilo, bebote, angulame tranquilo, bro Dos no, victorias, ya está, me voy, no juego más, listo Me retiro victorioso en el podio, con dos partidas jugadas, dos partidas ganadas. Bueno, a ver, eh, resumiendo, el evento es muy divertido, es muy entretenido en principio eh, Les pido disculpas también por el tema del sonido que a veces acaba me metida Porque quería realmente que se escuche bien, que se vea bien, todo bien eh, nada, estuvo buenísimo, la verdad que me re divertí La pasé excelente, ahora vamos a abrir las cajitas No quiero hacer un video súper súper largo eh, Así que nada Ok, perfecto, me dice que eh, Llave eliminada, perfecto 75.000 créditos, cofre de ingeniero Recibido, a ver los cofres, vamos a abrirlos ya directamente Tenemos eh, No tenemos cofre de Harriers nos nos dieron, no tenemos, Sí, cofre de ingeniero Tenemos tres, a ver Vamos a abrirlo, a ver qué hay. Abrir cofre. Me vas a acordar del evento de Navidad, esto, chavo. ¿Cómo está el server, papu? Papu Gómez. Quite eh, de desmonte y no sé qué. Calcomanía, energía domada. Ok, afirmativo. Buenísimo. Abrir cofre. Eh, volver a abrir. No, no, reclama recompensa. perfecto, está perfecto. No pienso gastar crédito en esto ni en pedo. Ya te digo. El, es la, el, el, Creo que es el bien más preciado del juego, los créditos. No pienso gastar ni uno. Reclama recompensa, sí, venga para acá. Me imagino lo que ves es jugar esto en pelotón. Te ves cagar de la risa. Esperen, esperen un segundo. Bánquenme, me que ahora no puedo aceptar a nadie. Estoy grabando, estoy grabando Vamos a abrir eh, los cofres que tenemos, cofres especiales Estos se pueden conseguir en la tienda premium o haciendo misiones decía ahí, no sé qué Bueno, abrir cofre, vamos eh, 100 de oro y qué es eso, recompensa, eh, reservas personales, no sé Volver a abrir, recibiste 100 de oro No pienso gastar nada de oro Lo que reciba ya está, es lo que hay, punto Reserva de experiencia, me parece. Abrir cofre, 24. 100 de oro. Buenísimo. 250.000 créditos, ok. Bienvenido sea. Abrir cofre. Sí, pero no se puede abrir a todos los cofres, 23. Ah, podés abrir todos los cofres de una, ok, ok, ok. Pero me gusta otra vez reserva. Vale, quiera reserva. Me gusta más, a mí me gusta más hacerlo así. Por lo menos hasta los primeros 8 o 9. Después ya me pongo a abrir los cofres que hay, ya fue. Un día de cuenta premium. Vamos. Tengo como 300, boludo. El... No, para qué quiero eso. Dame un tanque, bebote. 100 de oro. Eh, ah, los libros para. Folleto de entrenamiento de Francia, más 20.000 de experiencia a cada miembro de la tripulación. Ok, ok, ok, ok. 100 de oro. Recuerden que te aseguran 100 de oro. Quite desmonte, pero si estaban en el coso común también, dale. Los quite desmonte. No me importa. Otra cosa, otra cosa, vamos. Un poquito de suerte, un poquito de Rene Jesus para mis cofres. Eh, bueno, eso me gusta por créditos Creo que es 50% me parece 50% por una hora de créditos Por 5 6.207 de oro 6.307 150.000 créditos Ya ganamos 250 y 50 son 3 Y ya tenemos 400.000 créditos más eh, 400.000 créditos más Muchos kits de monte 100 de oro 250.000, eh, dijimos 400, tenemos 650. 650.000 créditos. Buenísimo, a mí la verdad que los créditos te, te iban a darme bien en joya, boludo. Reserva de este, le metían, le metían a todo. Reserva reserva de experiencia y que te desmonte. 100 de oro. Eh, créditos, eso me viene bien. ¿Qué es por 5? Eh, ¿50% por 5? Eh, será, pues no dice nada. Abrir cofre especial. 350.000. Teníamos 700, dije. 1050. O sea, 1.050.000. <coughs> 1.050.000 créditos. Por 5 de créditos. Otra vez. Otra vez. bote. A ver, pollo, ¿qué nos toca? Kit de desmonte, te juro, los cambiaría todo. Que me den 10 de crédito por cada kit de desmonte, te juro, y los vendo. Tengo como 70 kits de desmonte, no sé para qué. O sea, sí sirven, pero no, no, no, no en esa cantidad Es una locura eh, afirmativo Perfecto Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, perfecto Otra vez, lo mismo Voy a tener experiencia para tirar Al techo, más o menos Cofre especial número... Recuerden que teníamos 25, ok Un día con la premium, buenísimo Abrir cofre número 8 No, o sea, el número 8 no Vamos con el 17 más o menos eh, Folleto de entrenamiento de Checoslovaquia O sea, no pienso gastar uno de oro porque, por lo que veo, pues, están saliendo cosas muy comunes y. Tipo. A ver, vamos al intento, vamos a hacer un intento, a ver. Vamos a tirar 100 de oro. Volver a abrir. A ver, pará. Y te da un folleto de entrenamiento. Ahora vamos a volver a abrir. Chao, Eh, Lo siento, Experiencia. Lo siento, Dorito. Experiencia. Ah, no, crédito, bueno, por fin, algo que sirve Eso sí me gusta Créditos para mí es lo que nunca viene mal Porque, o sea, siempre son necesarios En el juego, siempre, te guste o no te guste Créditos vas a necesitar siempre Vas a necesitar este es Otra experiencia, te juro que Lo voy a vender, boludo. no sé qué hace con tanto de Creo que lo único seguro es ganar los 100 de oro, por lo menos. Quite desmonte, güey. ¿Cuánto me quedan dos cofres? De los 25 ahora no sacamos. Bueno, sí, sacamos un millón y pico de créditos. Eso es lo bueno. ¿no? Quite desmonte, güey. Qué mala suerte. Bueno, el último. Un día de premio. Bueno. Eh, ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a abrir o no? Vamos, vamos a tirar un poquito. Vamos a tirar la la moneda. A ver qué pasa. Y te desmont. 2.50. Ya está reclamando la recompensa. Me voy a seguir gastando ni Bueno. Hasta ahí chicos, la suerte no nos acompañó Nos acompañó en las batallas No nos acompañó en los 25 cofres que abrimos No nos sacamos no sacamos nada Del otro mundo, o sea, no sacamos ningún tanque Ni nada Será cuestión de seguir viendo, a ver qué onda eh, Seguir probando e intentando eh, la, la suerte no fue esquiva Pero es así bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este video, sinceramente la verdad es que me levanté temprano, ayer me acosté muy tarde, estoy básicamente hecho pelota, pero bueno, acá estamos trayéndole tempranitos el video para todos ustedes, déjenme un like, suscríbanse al canal, eh, apoyen, compartan, díganle amigos que se suscriban todo, porque siempre estamos arreglando cosas, recuerden, hoy voy a estar haciendo <coughs> directo, eh, seguramente en el canal de Twitch, así que, bueno, nada, eso. Eh, a las 14 seguramente arrancaré el directo Así que si quieren prenderse Los invito a todos a que estén eh, presentes en el directo Que va a haber cositas Voy a estar jugando seguramente eh, alrededor de las 15 horas Con el waffen Tracker. no con el 110 sino con el otro con el Creo que es el 210 me parece o el 220 algo así Con el que da cositas Y bueno, si me matan se pueden llevar estas cajitas Así que están buenísimas Bueno amigos, y pueden ganar ya tienen un montón de cosas Pero bueno amigos, eso eh, Gracias por todo, cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau